Theo. Theo. Hijo de puta, muerte, cabrón. Cabronazo. Nos, botemos, nos ponemos todo, gente. Nos ponemos todo. El poto. Le metemos el poto por la boca. Si hace falta. Vale, eh, yo voy a esquivar. Vale, esquivo, esquivo, esquivo, esquivo. Nada, me voy para atrás, gente. Bro, me acabas de quitar el escudo, hijo de puta. Escucha tu madre No querrás tú un poquito de aceite, ¿no? Te falta aceite Mamá ¡Wow! Diablo, tío Lo que me quita el bicho, tío Es increíble O sea, no veas con la magia como te deletea el cabrón, ¿sabes? Pero bueno Magia con magia, ¿no? Magia con magia, bro Tú tranquilo Tú tranquilo Gante el mando me ha pegado el perlazo Pero es que ahora no te voy a, no te voy a dejar, vamos Ni, ni, ni, ni, ni los huesos, hijo puta Cabrón A desde de cercano no voy a hacer una mierda Perdonadme o sea, no es que no le haga una mierda Sino que el bicho me va a guanchotear Porque está desbalanceado para, Porque estamos llegando al final del juego Tengo ganas ya de terminarlo, la verdad eh, Voy un poco lento Hoy estoy súper distraído Pero hoy, bueno, en verdad Hoy estáis súper hiperactivo O sea, hiperactivo es igual, ¿eh? Me va a pegar eso Me llega a pegar eso y me queda Me quedo me quedo ciego Me quedo ciego, gente Me tira, me, me pega con la flecha en el poto Madre mía Eh, bro Relájate, hijo, bicho pocho Relájate, cabrón ¡Ay! La reviví, Scooby Ah, que te has cargado a todos mis panas, ¿no? Está bien eso, bro Está bien eso Que me vas a tirar a la flecha, ¿no? Ok Yo me voy a poner esto A ver si le pegan los bichos Vale, ahora Es la mía O no, vienen a por mí, ¿no? Sí, tío Vienen a por mí esa mierda Y la última casi me da Perdonadme Después de este Bobby Voy a decir una cosa Que en verdad eh, Hay que tenerla en cuenta, ¿eh? Me encanta Es una particularidad De esta comunidad Preciosa Preciosa, tío. Espero que no me da a mí. Vale, vale, vale, vale. Me voy a poner un frasco de estos más para asegurarme el culete. Eh, vale, me va a dar ese, pero bueno. Se veía venir, gente. Dios, hermano. Dios, hermano. Tranquilo, bro. Me mata, eh. Me mata. Uno. Oh, eh, adelante. Vale, vale, lo controlo. I have the power, bitch. Eh. Ay, un fucking kidding me, Madafaka! Eh, vale, solo me queda un, un bichito, vale Está chiquito el bichito, vamos a darle Tenemos que meterle bien duro Creo que ahora sí, ¿no? Oh, wow, ahora, Dios, me da tiempo y, y no me da tiempo, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué cojones hace él? Me da Uf. Me acabo de Me acabo de joder La run, ¿eh? O sea, estoy jodido, gente A ver Vale, todos para adelante es que no puedo, no puedo fallar, sabes, porque también, vale, o sea, feo, ¿no? O sea, feo que es mejor, oh, oh. vale, esa feo, esa feo, safeo feo. Para adelante ya estaría, vale. Eh... I don't have mercy, bits. Oh, oh. Uh -huh. uh -huh. Stay off, bitch. Lo siento, gente, lo siento. Eh, tenía que concentrarme para matar a vos. <ríe> de puta! Tío, choca de armas para esta mierda, bicho De verdad A ver, vamos a intentar Vamos a intentar llamarla y me voy corriendo pero Corriendo lo, No, ni objetivizar ni pollas, estoy corriendo aquí, gente A los muralitos, esto No sé qué va a hacer, pues no lo veo, pero bueno Me podría haber dado tiempo, sí Y demás, vamos Me la pena meter lumbus aquí Hostia, hostia, hostia, hostia, hostia. Espérate, espérate Full vida, necesito full vida, ¿no? Estoy gilipollas, tío Me da Dios mío ¿Hasta qué punto aguantarán estas cosas, tío? Claro que sí, bro Claro que sí Tú, tú cebate todo lo que tú quieras, bro Decía Clerio. Tú cebate todo lo que tú quieras Y la gamemética ¿Puedes hacer algo, bro? O sea, la primera vez que existe... O sea, eres god en la primera fase. La segunda eres pura mierda, ¿no? Por lo que veo. Vale. Eh... ¿Le ha quitado todo eso, la lagrimiometrica? ¿What? El puto clérigo, bestia, tío. ¿Y si llega a matarlo? ¿Qué, qué pasaría? <coughs> ¿Qué puto pasaría si lo llega a matar, gente? Amazing. Segunda fase, ¿no? Es Oh, tiene el puto medallón. ¿En serio? <coughs> Conviértete en mi espada Una vez más LOL ¡Cuta! hermano O sea, le está saliendo de la puta mano, tío Berserk uh, ¿Cómo han cambiado el bestia clérigos? O sea, la bestia clérica O sea, ha cambiado mucho, ¿eh? My little furry Wow. Es Rengar Ese es el true uh, BS. Wow. Qué guapo, ¿no? Esa armadura de. Es, es Berserk O sea, es Berserk en estado bestia, claro, en plan. Putrefacción roja. Wow. Really beautiful. Ok, bestia, clérigo. I am ready for this. ¿Vale? Ronda de escudo No sé qué hará eso, pero bueno Seguro que algo guapo, ¿no? Vale, ronda de escudito, gente, se viene Vale, aquí es vulnerable Le Me metemos... ¡Wow, guau, guau, guau, guau, wow! Hermano De verdad Nice Estamos rotos, gente Después de Malenia, o sea Todo es nada ¿Para acabar con qué? Qué guapo recu recuerdo de la hoja negra, ¿sabes? Una nada flipante Flipante, bro ¿Sabes? Imagináis que ahora es donde ¿Sabes? dónde viene el boss de verdad Que seguro, ¿no? ¿Qué cojones saldrá de ahí, bro? Amazing What the fuck is this? Soul Calibur Free eh, tiene todo el pintorro, ¿no? <risa> o sea, Soul Calibur totalmente O sea, la espada del demonio, ¿no? Del diablo. Eh, de verdad que la vas a tocar, man O sea, bueno, Gil. Papísimo. Berserk. Wow. What? ¿Nani? What? La runa de la muerte ha sido liberada. ¿Lul? What? y las tierras intermedias están, están rodeadas por el oscuro destino de la muerte ¿pero qué? pero las llamas también quemarán las impenetrables espinas ¡qué guapo! tío entonces es un adiós ¿Pero qué? Aún serás la señora del círculo. ¡Wow! No, no has acabado, ¿no? No has acabado el del ring. No me jodas, bro. No me jodas. Bro. No puede ser ser Fire no Es un pura mierda. Cargar, o sea, te demasiado en cargar. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿What? ¿Nani? ¿Eh? ¿De, de, ¿De cojones estamos? Flipante. ¿Esa capa extraña? ¿Qué ¿Ah? ¿Dónde está? Esto parece donde está Radan. ¿Qué? Ese es el árbol, tío. Dios mío. Ese es el árbol dorado. El Goblin Tree. Oh, de loco, ¿eh? O sea, jodidamente de locos, tío. Supongo que eres un boss, ¿no? O sea, tienes todo el rollo de que eres un ¡Hola! Sabía que vendría. Es Sir Gideon. ¡Lol! ¿Qué haces aquí, bro? El puto iniciante, hermano. Esto es un hijo de puta. Qué situación más lamentable. Alabo tu espíritu, pero poder gracia Nadie ocupará el trono ¿Estás seguro? En serio, tío Qué pena, hermano ¿Por qué me tengo que cargar a este NPC, tío? No puede ser, tío No me lo creo, tío No me lo creo que me esté cargando a este NPC, tío De verdad, ¿eh? No me lo creo, tío No me lo creo, bro Hostia, qué guapo que tiene el ataque ese No me jodas. Un tocho, ¿eh? Qué pena, tío O sea, ¿por qué muere...? ¿Por qué mueres, tío? No sé Con absoluta certeza Un Sinus no puede convertirse en señor Ni siquiera tú ¿Cómo? ¿En serio? ¿Sabes desafiarme a mí? Un Sinus no puede convertirse en? Ni siquiera tú Un hombre no puede matar a un dios Mmm... No un, un hombre no puede... Wow ni ornisciente Dios mío, qué guapo, ¿sabes? Hey. Merecía la pena subir para acá, ¿no? O sea, 100% te Qué guapo, tío. O sea, qué guapos los combates finales, tío. Además, ese puto no empezáis. Sabía que me iba a decir algo, macho.